Sí, el canal de YouTube Bueno Bueno, entonces esto es también un poco pensando en distribuirnos más los materiales eh, Este es una, un ejemplo de lo que vimos ayer quizás mejor con Rosario ¿no? esa distribución de ambientes en dos dimensiones y luego, dos especies que tienen distribuciones muy contrastantes, una que está ampliamente distribuida y una que está distribuida en una isla, pero son hermanas. Entonces, Tan justo les pidió que, pues, que nos disculparan si es que esas dos eh, son, son, son un ejemplo de lo que esperaríamos si el nicho se conserva, ¿no? O así lo interpreto yo. Dos especies hermanas que en teoría podrían tener la misma capacidad de tolerar los ambientes, pero que tienen distribuciones reales muy contrastantes. Entonces, nuestra percepción del nicho de las especies puede ser, en ese sentido, como un artefacto, que sea algo falso, nada más por dónde se distribuyen y qué ambientes se están ocupando. Y si digo algo tan que quieras ahondar, pues me, me dices. Entonces, antes de pasar al ejercicio per se, me parece importante que viéramos un poquito de la configuración del BAM, porque hemos visto al BAM un poco estático y yo creo que siempre es bueno recordar que es un diagrama conceptual que nos sirve también en, en, en contextos donde la escala cambia, ¿no? y este es uno de esos ejemplos, el extent para una especie puede ser todo el mundo pero para otras puede ser una isla ¿sí? y ahí estamos cambiando la escala y nuestro, nuestra implicación de conclusión, ¿no? Lo que, lo que estamos percibiendo como el nicho de la especie entonces el ejemplo que vamos a ver aquí en, en, en la pantalla va a ser con estas dos especies, Tito alba, que es esta que está aquí, y eh, una especie que lleva el nombre de Tito Petersonian. Endémico de la isla de Kansas. De, que es endémico de las islas de Hawái, ¿cierto? También es inventada por... Bueno. Y hay otro ejemplo que vamos a hacer en el SIC, ¿no? Los sistemas... De formación geográfica, con estas dos especies. Estas sí son reales. Entonces, esta especie se distribuye, Troglodites aedon, se distribuye, distribuye ampliamente en América y Troglodites sisoni es enémica de la revillagigedota, me parece que sí. Esta especie es de revillagigedo. ¿no?